Vamos a ver cómo se usa una calculadora científica para calcular potencias y raíces. Vamos a ver cómo se calcula 4 al cuadrado. Venimos aquí, pulsamos y con este botón tenemos 4 al cuadrado. Aquí nos aparece ya la solución, pero si queremos pasar a la siguiente línea le damos al Enter. 5 a la sexta se calcula de la siguiente manera. Pulsamos 5, luego el botón de elevar y ahora escribimos 6. Ahí tenemos nuestro resultado. Aunque no sepamos muy bien qué significa, también podemos calcular potencias de exponente un número decimal. Por ejemplo, 4 lo elevamos a 0.5 y nos da 2. También podemos calcular 2 elevado a 0.78. Bien, pues lo mismo que podemos calcular a números decimales, las potencias, también lo podemos elevar a fracciones. Vamos a ver, 4 elevado, escribimos 1 y aquí tenemos el botón para hacer fracciones, 1 medio. 4 elevado a 1 medio es lo mismo que 4 elevado a 0,5. Aquí lo tenemos. Ahora vamos a calcular 5 elevado a 5 cuartos. Lo podemos hacer con este botón o también con este de aquí, 5 cuartos, y tenemos un nuevo resultado. También podemos calcular potencias de exponente negativo, por ejemplo, 2 elevado a menos 3. Y aquí vemos que nos da 0,125, y aquí nos aparece un símbolo, eso es para convertir este resultado a fracción, lo podemos ver en fracción o lo podemos ver en decimal. Vamos a ver el siguiente. Menos 3 entre paréntesis y lo vamos a elevar a menos 4. Y el resultado lo vemos en forma de fracción que es 1 partido entre 81. Ahora vamos a ver cómo se calculan también las potencias de fracciones. Aquí tenemos... Una fracción. Para ello escribimos el paréntesis, escribimos la fracción 3 quintos, salimos fuera y lo elevamos a 4. Aquí tenemos el resultado mejor en forma de fracción. Y ahora vamos a ver cómo se calculan las raíces cuadradas. Para ello tenemos este voto. La raíz de 9, pues por supuesto que es 3. La raíz de 45 pues es un número decimal, que es 6,78. Y ahora vamos a ver cómo se calculan las raíces cúbicas. Para ello tenemos que emplear este botón que tenemos aquí. Pulsamos el botón y escribimos la raíz cúbica. Ahora nos desplazamos, por ejemplo, con el ratón y escribimos 27. Y al pulsar el Enter vemos que tenemos un 3. Ahora vamos a hacer una raíz quinta de 34. Pues exactamente igual, una raíz quinta de 34. En este caso nos va a dar con decimales. Y ahora vamos a ver qué relación tiene la raíz cuadrada con el cuadrado. Vamos a partir de un número, por ejemplo el 46, y lo vamos a elevar al cuadrado. Bueno, pues la tecla que tenemos aquí, la tecla Ansberg, guarda siempre el último resultado que tenemos. Lo vamos a ver. Aquí vemos que tenemos el último resultado. Bueno, pues ahora le vamos a hacer la raíz cuadrada a ese resultado. En vez de copiarlo a mano, lo podemos hacer así. Y como vemos, volvemos al 46. Vamos a volver a hacerlo con otro número. Primero el 79.8, por ejemplo. Lo elevamos al cuadrado. Y ahora calculamos la raíz cuadrada de ese resultado. Y volvemos otra vez al principio. Esto también se puede hacer de una manera más directa. Por ejemplo... Si calculamos la raíz cuadrada de 45 al cuadrado, vemos directamente que ya se nos anula. Bueno, pues esto que pasa con las raíces cuadradas y el cuadrado también pasa con las raíces cúbicas y el cubo. Vamos a verlo. Vamos a hacer una raíz cúbica y aquí vamos a escribir un número, por ejemplo, 72.3 elevado al cubo. Y vamos a ver que el resultado va a ser 72,3.